al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.